Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, contentos de estar ahora con esta parte segunda. Así es. De eso que habíamos mencionado. Sí, la parte volumen 2. De, sí, del de, uh -huh. de, de, de, de volumen 1, eh, donde hablábamos. De, de la, la oración. oración y la regla de oro Así es, que nos dice ahí en el 7 Pedid se os dará buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Así ¿Sí? es Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, haya Y el que llama, se le abrirá Y esa fue la primera parte Así es Y ahora vamos a ver el, La segunda Lo que viene parte. a ser el volumen 2 verdad este, de, de este tiempo de oración Esperamos Así que es Podemos ser de ayuda, que podamos ser de amén. bendición así para es. todas las personas que nos hagan el, pues, el favor del, y que tengamos el entonces, privilegio de que escuchen lo que con amor estamos haciendo para con ellos. Así es, amén. Y empezamos entonces el, ahora el volumen 2. El volumen 2 que está en Mateo 7, del 9 al 12, que nos dice así. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Fíjate qué tremendo. Fíjense sí, nada más sí, en el sí. ejemplo que está aquí poniendo el Señor. Ajá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan, pues le va a dar una piedra. La piedra la podrá tener como un adorno. Como un adorno. Pero Así no le va a quitar pero, el hambre. Claro. Entonces, aquí es Así donde es. el Señor nos da un gran ejemplo. Si nosotros, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a continuar con eso. Así es. ¿Y ¿Y el 10? verso 10. Oh, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Imagínate que va de un pescado a una, a una serpiente. Sí, no, pues no, o sea... El pescado se alimento. aunque hay gente que sí se come también la, la, la serpiente, serpiente ¿no? Pero, pero no, no. Pero no en, la, en el grado que el Señor lo está tratando de mencionar. Claro. Como un obsequio. Un obsequio, ¿verdad? claro de, que de sí. De Así es. Entonces... Vamos al verso 11 para luego irnos Dice, a, pues, a la oración. Sí, si, pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ah, qué hermoso, mira. Este verso Muy 11 precioso. De, de, termina precioso. Dice, pues, si vosotros, vosotros. sea nosotros, ¿verdad? Siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Uh -huh. Porque un padre amoroso, una madre amorosa le claro. da al hijo todo. Claro. De algo que sí. le haga falta. Exacto, así bueno, es. Lo cubre desde pequeñitos, desde cariño, que nace. Sí. Es más, la mujer, hasta de antes de nacer, ya quiere a su criatura. Pues sí, claro. Entonces, cuanto más... Ver, vuestro Padre... Eh, vuestro Padre que está en los cielos, uh -huh. dará cosas a quienes, a los que a lo los que pidan. Que lo pidan. Entonces, quiere decir que tenemos que enseñarnos a pedirle a Dios. Amén, así es. Para que así Él nos dé las cosas que requerimos, que necesitamos. Claro. Esas cosas que pudieran ser falta y que son necesarias en Ajá. el buen vivir de la vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, así es. vamos a culminar así es. esta parte 2 con el verso 12. Así es, dice: Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, o sea, con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. O sea, se convierte en una ley, es la regla de oro, Ajá. pero se convierte en una ley. Y, y de los profetas mm, O sea, mm, desde la antigüedad correcto. Desde Así cuando es. se dieron la, las, sí, Los mandamientos Las tablas lo, sí. lo que hubo desde el principio sí. con, con aquellos hombres que Le servían a Dios los mandamientos, en, en, los, sí. en los templos y todo eso Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ama tanto Que Él quiere Bendecirnos ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Enseñarnos, Enseñarnos. A buscar de Dios. De su presencia. Amén. Al tener ese contacto con Dios. Uh -huh. Y la mejor manera de tener contacto uh -huh. con Dios, uh -huh. no hay más que dos maneras definitivas. Así es, amén. Una es por la palabra escrita. Amén. Y la otra es la oración. Amén. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Sí, así es. Entonces, Correcto. cuando nos combinamos la palabra por pues estamos dando palabra primero. Así es. Y luego la, la oración. Y ahí se convierte en la regla de oro. Amén, así Entonces, es. Si, si nosotros nos enseñamos a ordenar nuestros pensamientos uh -huh. y sabemos cómo le estamos pidiendo a Dios uh -huh. y le estamos creyendo a Dios, entonces Dios va a hacer lo suyo. Claro, claro que sí. Y, y como Él nos ama, nos va a dar lo que requerimos, lo que necesitamos. A veces hasta nos da una, una chifladita que nos da más de lo que le pedimos. Nos da más, ¿verdad? así es. Entonces, así es. este es el, el punto que queríamos mencionarles, ya para irnos a la, a la oración. Así es. Y vamos a hacerlo como lo hicimos en la primera parte. Amén. Vamos a tener dos oraciones. Voy a pedir a mi esposa que ella nos dirija en la primera parte y yo voy estar haciendo una segunda parte. Amén. Bendito buen Padre Celestial, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor, para alabarle y glorificarle, Señor, y darle honra, gloria y alabanza. Padre, en este momento, Señor, que nos disponemos, Señor, a dar, Señor, estos mensajes de, de parte suya, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado que usted abra los corazones, abra los oídos, Señor, de las personas, Padre Santo, para que Puedan entender su mensaje, Señor, que desde un principio, Señor, usted nos ha hablado y nos ha dicho, Señor, a través de, de sus mandamientos, Padre Santo, que nos acerquemos a usted, que le pidamos, Señor, y usted dice en su palabra, Señor, que si dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la tierra, y que le, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, usted nos lo dará, Señor. Pero tenemos que allegarnos a usted a través de la oración, a través de la palabra y creyendo, creyendo firmemente que usted nos va a dar lo que necesitamos. Gracias, Padre, por, por esta palabra, Señor, tan preciosa que usted nos da estos ejemplos de cómo, Señor, uh, como padres debemos de, de ser con nuestros hijos, así como es usted con nosotros, padre, nosotros también, porque cómo nosotros vamos a dar un, un, un, una piedra en, en lugar de pan, cómo vamos a, a darle, señor, una serpiente en lugar de un pescado e, y otras cosas, señor, que nos pudieran pedir. No vamos a dar eh, lo contrario, sino lo bueno, lo mejor, todo lo que eh, nosotros sabemos que ellos necesitan. Así es usted, Padre. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Y gracias, Padre, porque podemos allegarnos a usted a través de la oración, a través de su palabra. Bendecimos, Señor, a todas las personas que en este momento están uh, haciendo este tiempo, este espacio para escuchar su palabra y para recibir bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre. Aleluya, Sí, Señor. Quiero empezar, Señor, bendiciendo, oh Padre mío, aquellos que sí, al ver y al escuchar estos mensajes, al escuchar esta oración, Padre Santo, bendígales por compartirla. Sí, Señor. Bendígales por suscribirse a nuestro canal ahí en YouTube. Y Padre Santo, y que ellos reciban sí, la señor. parte proporcional de ese gesto de decir que les gusta, que, que se suscriben y que lo comparten. Y Padre Santo, y de esta manera ellos también están apoyando, Señor, para que esto continúe a más personas, para que pueda llegar a más personas que también puedan estar necesitando este tipo de mensajes. Sí, Señor. Padre sí. Santo. No podemos más que darle las gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted responde a nuestro llamado, a nuestra petición, a nuestras plegarias. Sí, señor. señor, sabiendo de antemano que primeramente es su palabra y la oración, la oración y su palabra, como usted, Señor, nos habla sí, señor. y nos comprende y también nos da las respuestas. Aleluya. Señor, bendiga pues entonces. Cada personita. Sí, Señor. No importa dónde se encuentren. Pueden estar aquí en Estados Unidos, pueden estar en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en Asia y en cualquier otra parte del mundo. Sí, Pero Padre Santo, también pidiendo sí, por cada gobernante, Señor, que se hagan sabios, dependiendo de usted, mi Dios, para que ellos puedan gobernar sabiamente al pueblo que es en el que están ellos ahí presidiendo y Padre Santo sí, hay tanta maldad hay tanto error tanta falla en los gobiernos en ocasiones que parece increíble que hasta se mienta tanto que, que haya tanto error tanta envidia y Padre y tanto ego tan, tanto egoísmo que no los deja gobernar de la manera más correcta como usted quiere que sea Padre Santo Bendiga a aquellos gobernantes de cualquier país del mundo donde no han estado haciendo bien las cosas para que ellos vengan al pleno conocimiento de su palabra y que tengan esa comunión con usted a través de la oración. Sí, Pero sí, que sí. sea con usted, mi Dios. No que tengan una religión. No es lo importante eso, que tengan una religión, sino que tengan una relación personal sí, con no, usted alegría, sí, para sí, que usted sí, les sí. pueda dar la sabiduría. Sí. Recuerda, Señor, ese pasaje de, de la escritura que cuando usted hablaba con Salomón A través sí. de, de, de esa manifestación que tu, tuvo con usted, Señor Y él pidió solamente sabiduría aleluya, Sabiduría para dirigir sí, señor. al pueblo Y es lo que la gente, los, los gobernantes necesitan La sabiduría para dirigir al pueblo Para poderlo bendecir Amén. Así, Señor que ellos puedan recibir esa sabiduría que viene de parte suya y que estos mensajes, Señor, que estamos dando, Señor, Usted pueda usarlos también para que ellos tam también puedan verlos, sí, señor, escucharlos gracias, y que puedan recibir la bendición suya para que Usted les pueda dar la sabiduría para gobernar ese pueblo al que sí, lo han bien, puesto allí sí, por una votación de una manera democrática. Sí, padre, señor. bendiga pues. A ese pueblo que escucha Aleluya. estos materiales, sí, señor. ese pueblo que está con nosotros, pero que también, Señor, requiere que ellos hagan la parte que les corresponde sí, y sobre todo ese entendimiento y esa comprensión de que todo lo que le pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir también, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nombre de Jesús y a usted Señor le damos toda la honra toda sí, la señor, gloria y toda la alabanza gloria, y, señor, gloria, y gloria, señor y también señor, estamos padre. declarando bendición estamos sí, declarando sí, señor, prosperidad y estamos declarando vención, sanidad padre. para todas sí, las personas señor. que pudieran necesitar la en este instante en este en momento Jesús, y a ti señor, te digo mi amada a ti te digo mi amado solamente no cree dónde, dónde pon tu mano ahí en tu pecho en este instante y recibe la bendición Toque, señor, recibe la sanidad. De poder. Toque, recibe, padre. recibe de parte del Altísimo tu, lo que tú tanto has querido y anhelado que y deseado. Ahorita, en nombre este del Padre, en este nombre del Hijo espacio, y del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Aleluya. Amén. amén, amén. amén. Y amén. amén y te dejamos aquí estos datos para que tú nos puedas escribir si necesitas sí, el apoyo sí, sí. de la oración. Escríbenos a hoy.oramos.com o bien a rafaelida tv@gmail.com gracias gracias por estar eh, en este espacio escuchando este mensaje y gracias le damos también a todas las personitas que eh, están compartiendo estos videos bendiciones y suscríbanse suscríbanse Así es para que esto tú recibas el siguiente aviso cuando tengamos el siguiente video que va a ser el volumen 3. Amén. Pues bendiciones, bendiciones. Un fuerte abrazo. Así es. Y que el Altísimo os bendiga hoy Así y es. siempre. La paz del Señor sea en sus vidas. Amén. Amén.